Y lo que más nos gustan a las chicas es cambiar los colores. Ahora decidme a mí, de este Volkswagen Beetle, ¿qué color es? ¿Es lila? ¿Es naranja? ¿Es dorado? What is it?